Y antes de seguir con los contratos, quiero recordarles que hay un sorteo activo en el canal, vamos a adelantar la fecha como lo he explicado en videos anteriores, así que te dejaré el video del sorteo aquí arriba. Otra cosa que quiero comentarles es que si no están suscritos, se suscriban al canal y dejen alto like, eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Y tampoco se olviden que abajo en la descripción está el link directo a TradeUp Spy de cada uno de los contratos para que puedan verlos mejor, también intentar editarlos, lo que quieran hacer ustedes. Para el primer contrato vamos a necesitar armas azules y estas van a ser 5 armas Field Tested de la caja Revolver y 5 armas Minimal Wear de la caja Chroma 2. El valor de este contrato será de alrededor de $1.20 y las probabilidades son bastante, bastante altas Tendremos un 70% de probabilidades de sacar profit con cualquiera de la caja revolver y solamente con la AWP rey gusano La verdad que no es un contrato caro y podremos spamearlo ya que las probabilidades son muy altas y si llegamos a sacar la Naked Power Loader la verdad que estaríamos sacando más de un dólar de profit luego con el resto podríamos quedarnos igual si queremos dejar el arma pero podríamos venderlo para volver a probar el contrato y si te gustan hacer contratos de CSGU pero no querés arriesgar tanto dinero te dejaré aquí arriba una lista de los mejores contratos rentables y baratos que tenemos en el canal quiero mencionarles que al final del video va a haber un contrato extra pero este será un poco más caro, no será de los baratos bueno, ya para el segundo contrato vamos a necesitar 10 armas azules con Star Trek. Y estas van a ser 6 armas Minimal Wear de la caja Shatter Web y 4 armas Factory New de la caja Breakout. Este contrato no es tan barato como los que venimos viendo. Pero se puede considerar barato. Será alrededor de unos 10 dólares. Y tendremos casi un 40% de sacar mucho profit o quedarnos medianamente igual. Con el resto tampoco perderemos tanto, pero con algunas sí podremos perder entre unos 4 y 6 dólares. La verdad que este contrato es medio arriesgado, pero se puede llegar a ganar buen profit. Unos 16 dólares u 11 dólares con la AU. Y palpitando el final del video, quiero recordarles que si aún no están suscritos, se suscriban y dejen alto like. Y para el último contrato vamos a necesitar armas moradas. Y estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Danger Zone y 6 armas minimalware de la caja prisma 2 este contrato tampoco es tan barato como los que venimos viendo también será de alrededor de 10 dólares pero aquí ya tendremos más probabilidades ya que tendremos casi un 60% de sacar profit o quedarnos medianamente igual y con el resto de armas tampoco perderemos tanto entre unos 2 dólares y 3 dólares así que mi recomendación sería entre el primer contrato y el tercer contrato serían como los que más podríamos llegar a ganar Está bien que con el segundo contrato ganaremos bastante profit, entre unos 16 y 11 dólares, pero las probabilidades son menores. Y ahora sí, el contrato bonus. Lamentablemente, guachines, no pude hacerles un link directo a este contrato en la página de TradeUpSpy, ni tampoco puedo hacer un tracker, que el tracker es un contrato que yo hago para mi perfil, entonces ahí se guarda. Trataré de conseguir una cuenta premium para poder guardar los contratos en mi perfil y así tenerlos disponibles por lo menos unos días así que solamente para este contrato dejaré las imágenes bueno ahora sí, para este contrato vamos a necesitar 10 armas rosadas y estas van a ser 4 armas rosadas de la caja clutch en factory new 3 armas de la caja clutch pero en minimal wear y 3 armas en minimal wear de la caja broken Funk. como les decía este contrato no es barato, es caro así que el valor de este contrato será de 65 dólares y bueno las probabilidades se podrían decir que son casi de un 65% todo depende del mercado ya que podríamos sacar la M4A4 Neon Noir y tener la suerte de que el precio sea alto ¿sí? en este caso podemos ver que en la foto vale $69 dólares pero hay momentos en el que puede valer $77 todo va a variar del mercado de la comunidad bueno ahí tendremos los primeros 35% ya para el 30% tenemos de la caja Broken Fan tendremos el mayor de los profits, ya que si nos sale la M41S Prime Stream, tendremos 112 dólares de profit. Es un contrato caro, es un contrato arriesgado, pero la verdad que me han pedido contratos caros y que den mucho profit, y he encontrado justo este y me pareció adecuado ponerlo, por lo menos como un bonus y no agregarlo a lo que es la, la serie de contratos baratos y rentables. Esto lo dejo como un bonus aparte.